Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños esmerita, que los cumpla cumplas feliz. feliz. <tose> No? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué hay ¿Qué No, muy difícil. Okay, ¿sí? <coughs> <laughs> <¿Esa> <tipo> <tipo> oh, qué difícil. Esta mejor, esta rancho tenía. Ya, show, ¡De show. Ya, ya sí, que ¡De ¡Oh, qué maravilla! ¡Muy buen ritmo! ¡Tienes un buen ritmo! ¡Gracias! ¡Vamos, que bien! ¡Vamos! un un aplauso central. Sí, sí, sí, sí.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 I يا اخي والله يا اخي والله يا اخي والله يا to والله Gracias, gracias. Yo La niña va a ser bailarina por lo que veo. Sí, uh, ¿sí? ¿Sí? la se baila. Por todo el La canción la igual? encantado ¡Vení, vení, ¡Ah, Ya, anda, anda. Sobre. Oh, yeah. yeah. <tose> <tose> sí. ¡Bien! ¿Qué, ¿sí? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¡Comerla! ¡Oh! Ah, sí. ¡Sí! ah, ¡Sí! ¡Bien idea! ¡Dante, ya, buena! idea! ¡Es sí, sí, bueno, sí, sí. sí. la mejor parte! ¡Gracias idea! la idea! a guardar! Gracias idea! ¡Bien por suerte que la Merced no es como con, los con la o no, con los chocolates. Los chocolates son otra cosa.